Antes de nada, hay que recalcar que nosotros vamos a comenzar con la cara negra y acabaremos con la cara amarilla. Aunque nosotros lo hagamos así, es perfectamente posible empezar, por ejemplo, con la cara naranja y terminar con la cara roja, que sería la opuesta. Terminar con la verde, empezando antes por la azul. Es decir, se puede coger cualquier pareja de caras opuestas. Pero nosotros utilizaremos la negra para empezar y la amarilla para terminar. Bien, el primer paso consiste en resolver la cara negra cuadrando además estas parejas de colores, de estas parejas de pegatinas. Bien, lo que hay que hacer es buscar una cara que tenga la mayor cantidad posible de pegatinas negras intentando que además estén bien colocadas, es decir, si hubiera una cara con dos con dos pegatinas negras, esa sería la que cogeríamos porque eh, nos ahorraríamos trabajo. Como en este caso no, no lo tenemos, empezamos con cualquiera que tenga una pegatina negra, que es por ejemplo esta, y la colocamos en la, en la capa superior, en la cara superior. Vamos ahora a colocar esta pieza, que será la pieza que contenga el negro y que contenga el rojo. La tenemos que buscar. La tenemos aquí debajo. Bien. Lo que tenemos que hacer es colocarla en la posición debajo de donde vaya a ir en el cubo resuelto. Si, la, si esa pieza que hemos dicho tiene que ir aquí, hay que colocarla aquí debajo. Entonces, simplemente girando la cara inferior, lo tendríamos. Ya está debajo. Haré que subir la pieza. Aquí hay tres posibilidades. La primera de ellas es que tengamos el negro en la cara derecha. Si nosotros estamos sosteniendo el cubo así, el negro queda en nuestra cara derecha. En ese caso el movimiento que hay que aplicar es D', B' y D. Y como veis esta pieza ya está perfectamente colocada porque estas dos pegatinas están emparejadas y estas dos pegatinas están también emparejadas. Giramos el cubo y vamos a por la siguiente. La siguiente es la negra, la pieza que contiene el negro, el azul y además otro color. Y la tenemos que buscar también en el cubo. Y la tenemos aquí detrás. Tenemos que girar la, la capa inferior del cubo para poder tenerla aquí, que es debajo de donde irá cuando el cubo esté resuelto. En este caso nos encontramos con el mismo caso, que es que la pegatina negra, que es la de la la, la, el color de la cara superior está a nuestra derecha así que el movimiento es exactamente el, el mismo que antes D' B' y D y finalmente tenemos la última que nos queda y es el mismo caso así que hay que hacer los mismos movimientos que antes y la primera de las capas del cubo ya estaría resuelta. Todas las pegatinas negras y estas parejas de pegatinas están también emparejadas. Vamos a ver otros casos. Eh, tenemos eh, que buscar la, la pieza que contenga las pegatinas negra y azul porque es la que irá aquí. La tenemos aquí debajo, es esta. Así que lo que tenemos que hacer, al igual que hemos hecho antes, es girar la capa inferior hasta colocarla debajo de donde debería estar. Ahora tenemos otro caso. Antes teníamos que el negro estaba en la cara derecha y ahora tenemos que el negro está en la en la cara frontal. Como estamos comenzando a resolver el cubo, es decir, hemos vuelto a empezar y no hay ninguna otra pieza colocada además de esta, podemos simplemente, en este caso, hacer así, girar la cara derecha hasta subir la, la pieza. Pero como normalmente estas piezas de atrás ya estarán colocadas, es mejor hacer el movimiento que haremos siempre, que es el siguiente. B', D', B y D. Es un movimiento más largo, pero que nos permite no deshacer las piezas que ya están eh, colocadas correctamente y a la vez subir esta pieza. Vamos a ver otro caso que se nos puede presentar. Estamos buscando la pieza que contiene al negro y al naranja. La tenemos ya aquí debajo colocada. Hemos girado anteriormente la, la capa inferior. Así que nos encontramos en este caso con que el negro está. Si esta, es la, si esta es la cara superior, nos encontramos que el negro está en la cara inferior. ¿Cómo se resuelve este caso? Haciendo el siguiente algoritmo: de prima, b. D, B2, D', B', y D. Como veis ya tenemos esta pieza correctamente colocada y orientada. Y vamos con la que nos faltaría en este caso, que es el, la pegatina de color negro en la cara frontal. Este es el caso que decíamos antes. Tenemos que subirla pero al tener esta pieza ya correctamente colocada, no podemos hacer lo que hemos hecho en un principio, que era girar simplemente la cara derecha. Porque esta la perdemos. Así que el movimiento que hay que hacer es el que hemos dicho antes, que sería... Haciendo esto, no descolocamos esta pieza. Y ya tenemos... De nuevo, la primera capa del cubo resuelta. Los movimientos que hemos explicado antes son más adecuados para personas diestras, ya que la mano que se utiliza predominantemente es la mano derecha. Sin embargo, podemos hacer los movimientos espejo, los movimientos simétricos. Y en este caso, consistiría en tener esta pieza sin resolver y colocar la pieza que queremos subir colocarla aquí abajo para después subirla a esta pieza, a esta posición. Tenemos en este caso la negra, hay que buscar la pieza con el color negro y con el color naranja y la encontramos aquí abajo, así que la llevamos moviendo la cara inferior la llevamos debajo de donde debería estar. Ahora el movimiento que hay que hacer para subirla es el siguiente, B, Y. B' e I'. ya la tenemos colocada. Vamos a por la siguiente, que es la pieza que contiene el negro y el azul. La tenemos aquí, es esta pieza. Como no tenemos resuelta la mitad izquierda del cubo, y es esta pieza, podemos girar hasta... Tenerla aquí, en su, en, debajo de donde debería estar. Ahora nos encontramos con que el color negro está a nuestra izquierda. Está a nuestra izquierda. En este caso, el movimiento que hay que realizar es I, B, I'. Ya tenemos esta pieza colocada. El último caso sería el siguiente. Tenemos por colocar esta pieza y hay que colocarla aquí. El negro, el color negro, está en la capa inferior, en la cara inferior, por lo que el movimiento que hay que realizar es este. I, B', I', B2, I, B, E, prima Y así, de nuevo, completamos la primera capa del cubo.